Afecta a un DUI, que es el DUI manejar bajo influencia, en el trámite de la residencia. Um, sí, todos los casos, claro, sí, sí puede tener un efecto. Um, en tu petición ahora no eres ni la primera ni la última persona que desafortunadamente ha, ha ya sido pues, arrestado por un DUI um, y mucha gente pues, aplica así solo lo que sí te pedimos es que lo que te pidamos de, de documentos o um, certificados policiales o todo lo que tenga que ver con ese caso lo debes de obtener porque es muy importante ahorita el gobierno está um, uh, revisando lo que es todo lo que tenga que ver con cualquier caso puede ser DUI puede ser uh, un choque o lo que saben, ellos quieren ver todo lo que tengan que ver con ese caso para poder verificar pues que no que lo no sigue pendiente claro. o que uh, uh, lo sigues haciendo, por decir. Sí, y en este momento, siendo honestos, el gobierno está siendo súper estricto con todos los requisitos y con toda, todos los procesos de residencia. Y hay, ahorita sí hay casos donde sí les está afectando tener, dependiendo el grado, lo que pasó, hay muchos factores sí. que, que pueden afectarle, pero lo mejor es, señores, señoras, Pórtense bien, no manejen borrachos, no manejen intoxicados, porque cualquier falta sí les puede afectar. Recuerden que mientras este no sean ciudadanos, están como en... en en probatoria, o sea, o sea sí. están aquí únicamente, digamos, con una residencia. Entonces, cualquier eh, delito o falta sí les puede afectar. Lo sí. mejor, la recomendación es siempre, obviamente, no manejar intoxicados, siempre estarse eh, a, la, a la ley para que no tengan ningún problema con su residencia, porque en muchos casos que estamos viendo sí les puede afectar. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.